Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este es aquí, Games 2021 Para un nuevo video para Five Nights, we make to need 2 Remastered. Y como pueden ver, estoy jugando el segundo Remastered porque Porque es un poco fácil, no tan difícil. Excepto que se, excepto en las noches 4 5 y 6, en las que se complica un poco, se pone bien complicado porque no puedes respirar ni siquiera. Un minuto, no, no puedes aguantar la respiración ni, ni siquiera ni un minuto Y es porque es un, algo muy de infarto, ¿no? Así que no seas un medoso, si quieres jugarlo, ser responsable Sea responsable Yo lo juego porque a mi voluntad, yo o sea, yo puedo jugar cuando yo quiera Cuando se me da la, la gana, y, y, y es la gana que me ha motivado hacer esto Porque qué no subía videos por casi dos semanas? Como ya le dije en, el video, en la descripción del video anterior, era por motivación porque no estaba motivado a, subir, a hacer un video En esa fecha Y es la razón por la que esa, en esas fechas No hice nada de videos Pero como ya sabes Hoy estamos de vuelta para, un, para uno nuevo Así que vamos a dar la New Game Para entretenerlos un poco El video va a ser un poco largo debido La grabación del video va a ser un poco largo Porque en el caso que, que haga la noche 3 Como se ve la noche 1 No pasará nada No pasará nada la noche 1 a que ningún personaje se va a mover porque si aparecen en el menú principal significa que se, se van a activar, pero si no aparecen en el menú principal nadie, nadie se moverá, así que no te preocupes en la noche 1, escuchemos la llamada to deal with rats, cockroaches, things like that. Ah, pretty stuff. Anyways, thanks again for taking this job. When those new animatronics got shipped in, I was in a panic because we had no one to watch the place at night, and we still had no responses from the ad we put in the local papers. And then you showed up just in the big of early I really appreciate it, man. So you're probably wondering why we even need someone to watch the warehouse during the night. Well, we've had some pretty big issues with vandals and thieves breaking in here at night, and luckily we've had... Battery. so only use the locks if absolutely necessary. If there actually is a vandal or someone near your office, you'll be able to see if they're near your office and the cameras nearest to your location. You have a blind spot between those cameras and the hallway leading to your office, so watch those cameras carefully. If any vandals are there and they're able to slip out of those cameras and to be the security locks, I don't know, just hope for the best, I guess. Bueno, como ya se dije, lo de los seguros Nos voy a gastar un porciento para que veas cómo sirvan los seguros Y cuando un personaje va a entrar Gina, le pone el seguro y, y, y, hasta, y hasta que ya se vaya de ahí ya le abres el seguro, como sabes, ahí gasté un 10% Y lo mismo con la derecha Pero ya sé la, un, las mecánicas McTornit va a empezar de la cámara 09 Y va a ir por la cámara 8 La cámara 6 La 1 La 5 La 3 Y por último la cámara 04 Este va a atacar de, do, de dos diferentes formas Pero va a atacar una de la misma forma si se pone en el lado izquierdo de la cámara, ahí es donde tienes que poner el seguro No lo voy a poner para evitar gastar mucha batería Pero si se pone en el lado derecho de, lo, de esta cámara, vaya a la, a la, a la 02 Y ese es donde tenemos que ponerle el seguro Y cuando se vaya, lo, lo abrimos nuevamente Mayor machis, aparece la noche 4 y solo va a entrar por este lado Así que tenemos que ponerle el seguro Y así evitamos que entre Amuglas estará en el activo la noche 2. Como sabes, Mactony no estará, no, nadie se va a mover en la, en la noche 1. Así que lo podía saltar cuando yo quiera, pero no sé cuándo. Mientras yo explico todo esto para para no para no aburrir a todo el todo el público. Como ya sabes, el como ya sabes, a moverse a la cámara 03, vaya a la a la 05 después a la 07. Luego a la, de, a la cámara 10 y, luego, y por último a la 11 Donde va a, ir, va a subir a la escalera para llegar a la zona de conductos de ventilación Como lo hacía en el segundo juego original Como se le solta para computadora Pero lo hago como ejemplo ya, ya que hay ya que tanto en el original como en el remaster En el remaster Va a ir por las escaleras hasta llegar a la zona de conductos Y cuando entre va a ser el típico sonido de ventilación Y tenemos que cerrar cualquiera de los conductos cuando se, vaya de, cuando se vaya, tenemos que abrirlos, porque lo contrario, la ventilación se, se, se, sobra, se va a sobrecalentar. Como sabemos, al cerrar un conducto, estas, es, estas barras van a ir van a irse subiendo. Se indica que el conducto se va a sobrecalentar. Antes de que llegue a rojo, tenemos que abrirlo, antes de que llegue a rojo. Pero el problema, como ya sabes, pela quem, pero el, el angular es muy rápido y se tardará se tarda, se tarda, se tarda, se tarda al instante no tardará nada en llegar a la oficina cuando este, cuando este se vaya de ahí. Y ya directo a nuestra oficina. Sino que, como ya se sabe, ambulgar va a ir por la cámara. Y cuando este llegue... En el, y también este va a ir muy rápido. Es una fumada bastante mala que la noche 5... Amuglar se meta cuando lo busques, no lo encuentras y después te pegues su jumpscare. Pero es una fumada bastante difícil. Es una fumada muy es una, es una fumada que, verdad, te cagas, no que se vaya de ahí. Pero la que más más lento es sería es birri no es birri en el, que, en el cual si sí va, va a ser lo mismo que amuglar, solo que es una de la noche 3. Y este va a ir por las ventilaciones, solo que estaba, estará un poquito más lenta y nos dará más tiempo de reaccionar. Pero podemos reaccionar al instante a, a, a, a, mientras se escuche el ruido. Solo que tardará un poquito más en, en salirse y hará que la, que la ventilación se sobrecaliente. En cuanto a Grimace, será lo mismo que en el segundo juego original. Será en el original, como ya se sabe. Pasamos la noche. Mientras lo explico, será lo mismo. Si aparece... ...en las cámaras tendrás que salirte de ella, porque lo contrario, no podrás ver las cámaras por un buen rato. No podrás verlas por un buen rato. Y sí, ya están en el menú de inicio, como pueden ver, ya, ya se van a mover esta noche. Por lo que significa que va a ser un poco complicado. Un poco la cosa, pero no se preocupe. Ya estoy un poco experimentado en este juego, aunque no lo he jugado en PC todavía. Pero quizás sí lo vaya a jugar en un futuro no tan cerca, no tan lejano. Lo más malo es el Java. No le diré nada de ese software. Esta gente se pone a tirar pólvora. Pues no bueno, voy a grabar. Pero bueno, así la gente no lo puede impedir. Se voy a violar el derecho a la diversión. Ok, escuchamos llamada. A ver, ¿qué news? ¿qué tienes para mí? Bueno, así se llama el tipo de teléfono. El terminó Y sé que en poco tiempo Se van a moverse Van a empezar a salir De sus cajas En las que igual están más. Para evitar Para evitar Que los cholos No entren No entren a, a la, Al establecimiento Y intenten Allar al tonico Buscando a través de las cajas Como pueden ver la cámara de McToney Donde va a salir de la caja Hasta el momento Cuando el reloj marque La 1M Ahí van a empezar a salir Empezarán a cobrar vida Porque quieren Y si, sí, es Mac Ni, ni siquiera ni ha marcado la 1 Y apenas sigue siendo la 12 Pero si, sí ya ha salido ya de su caja Bueno, aún no sale por completo a... Y sí, si está en la estática Significa que está muy claro. Y si, sí, empieza desde la cámara 03 Este va a ir por ahí Esta ruta Como sabes, solo van a ser los únicos dos Que se van a mover la noche 2 También va por la 10 Luego 6 5 3 Y la 4 Ok, McTonny apenas se va a salir de la cámara 09 Vamos a mantener el ojo en las cámaras Pero lo que más malo es que el reloj a veces pasará un poco lento A medida que estamos viviendo todas las noches sin morir El juego será un poco difícil pero bueno, va a depender de tu experiencia. Porque si no tienes experiencia clara, como pueden, como pueden ver, se ha movido. Pero mira que se ha sido la 8. Está en la 8. No lo veo. Ok, se va de la 9 a la 6. Y luego irá a la 1, 5 y 03. Qué pelotudo soy yo. Pero bueno, y está en la, está en la, está en la 6. Ambular hasta el momento. Sigue en la 03, pero ya ha salió de su caja. Sí, ya se está poniendo sus ojos rojos, significando que ya va a llegar. Pero hay que estar pendientes en, en, las en estas cámaras. Son las 2 de la mañana apenas. Oh, oh. Ok, el problema es que este juego no está, no está un poco bien programado. Para poner dos personajes en una sola cámara. Solo está programado para poner un solo personaje en una cámara. Ese Macronic, Sí, es. sí. Si está en el lado izquierdo le tengo le tengo que poner el seguro. Porque cuando yo abre la puerta, entraron en mi oficina y estoy muerto. Vamos, Mac, andate aquí que tengo que ver a muglar. Tengo un poco en irse, pero ya, pero ya se fue. Y si sí, no vuelve a su caja. Amburlar está en la 1. Está en la 01. También era la cámara 09. 06. La 01, para llegar a mi oficina Se movió a la 5, ¿verdad? Sí, está en la está en la 05 Y Mac va rápido Sí, se mueve Y si tengo la voz de los personajes activado Es por la razón por la que siempre se van a escuchar sus voces Para saber qué personaje es Está en la 7, ¿verdad? en la ¿Estás en la 7? ¿Dónde está Samular? Ok, sí, ok, sigue ahí en la, en la 05 Ok, sigue en la 6 Pues se pondrá la 1 y ya luego ya va a entrar a mi oficina directamente Y está en la 1, significa que va a llegar Sí, está en la 10, en poco tiempo ya estará cerca Ya estará en la 11, en, en, en poco o nada, va a estar en la 11 y llegará a, a, llegar a mi oficina a través de la ventilación Y tengo, la tengo que cerrar de inmediato Cerrar de inmediato El problema es que, es que como siempre vamos es muy agresivo Apenas va, la 10 Ok, ese debe ser Mac Vamos a ver si por el lado se va a mover O y... Por el mismo lado se va a mover ya le ya les puse el seguro para que no entrara, pero ahora tengo que esperar que se vaya de ahí. Además me, te, además me está gastando el seguro. Ok, ya está en la 11 Muglar. ¡Andate! Ok, gracias. Ya sí me ha gastado la mitad, y es que apenas ya son las 11. Está en la 11, ya en poco tiempo se irá de ahí. No, no sé cuánto tiempo se va a ir, se va a ir de ahí, pero sé que en poco o nada va a llegar a la ventilación. Así que tendré que asegurarme de que Mac no esté, no esté demasiado cerca antes de hacerlo. Porque lo contrario, tendré que dar el seguro izquierdo y entrará a mi oficina. Pero, pero dependerá de que si no se haga. No a a Está en la 6. De poco nada llegará. Si Ambuclear no se va lo más rápido posible para, para aún así estar libre de él. Para... Ok. Yo por si acaso... Tela 1. Yo por si acaso voy a cerrarlos todos. No, no, no, no, no Los cerré todos Los cerré todos No están sobrecalentados ya Por favor, CT6 Las 6 por favor Ya no lo puedo usar ¿Te, ¿Te fuiste, Mac? Gracias Me estoy temblando, ¿eh? Creo que lo voy a dejar aquí Porque ya, ya, ya me puse muy nervioso Sí, estoy, me puse muy nervioso No puedo saber en qué ventilación estaba Porque Mac estaba muy cerca me, me podían pon, se podían, Los dos se me podían a atacar al mismo tiempo Las seis Ay me puse nervioso, mi corazón empezó a, a, a latir muy rápido Pero gracias a que se volvieron a ser las seis. Antes no me dieron monedas Pero ahora me, ahora me dan más Ok Ya con todo eso vamos a dejar el video por hoy Ya me puse muy nervioso Ya me puse demasiado nervioso Como yo ya les dije Me puse nervioso Porque Mac Vendría a mi puerta Y a buglar iba, iba a entrar a la ventilación Y como saben Decidí cerrarlos todos Porque no encontraron donde estaba a buglar Y sabía que Pese a que la noche 2 Este se puede mover muy rápido A pesar que apenas Se activa en la noche 2 y, y es más rápido En las noches más avanzadas Este igual va a ser Igual de rápido En la noche 2 que la cual es la noche en la que se activa Así que yo de lo contrario Si continúo con el video voy, voy a llamarme el primer susto del día Y no quiero eso este, este día Así que la razón Continuaremos mañana O no sé O quizás la otra semana O quizás el próximo oh, el próximo año Así que nada más por decir Gracias por ver este video Si, si no, recuerda Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y también Seguirme en Genjol, donde quizás estaría publicando alguna cosa, estoy activo también en Discord, estaría un poco más de activo, aunque no por mucho, porque como ya saben, tengo, tengo bloqueada la notificación de, de, de Discord, así que nada más que decir, nos vemos en el próximo video, cuídense, bye bye.